Arismendi la antigua está en vivo hay desde la calle, desde la que calle, ¿verdad? Otra vez. Sí, en Ercilia Pepín. Pepín, hay disturbios. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, sí, buena. Ok. Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la Avenida Libertad, específicamente frente a frente al Liceo Ercilia Pepín, donde por segundo día consecutivo los estudiantes han salido a protestar. Y como pueden ver en las imágenes, en estos precisos momentos, un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y miembros de la Policía Nacional. El tránsito completamente... El tránsito completamente... Eh, Vamos a tener que movernos porque los estudiantes han decidido lanzarnos eh, piedras y las clases también han seguido afectando toda esta, esta escena. Recordamos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, siendo las 9.30 de esta mañana, donde en estos precisos momentos un fuerte enfrentamiento entre manifestantes. ...del Liceo Cecilia Pepín y la Policía Nacional... ...donde han lanzado piedras desde tempranas horas de esta mañana por segundo día consecutivo. El tránsito completamente desviado en esta Avenida Libertad de San Francisco de Macorís... ...y pueden ver en las imágenes cómo los estudiantes enfrentan con piedras a la policía... ...quien ha respondido con gases lacrimógenos desde tempranas horas... De esta mañana eh, Tuvimos que removernos del lugar de donde estábamos Debido a que los manifestantes Decidieron lanzar piedras Hacia donde estaban las personas ¿Verdad? Que están cientos de curiosos Que han venido hasta acá a darse cita Para ver lo que está ocurriendo Frente a frente en estos precisos momentos Al Liceo Ercilia Pepín De la ciudad de San Francisco de Macorís Repetimos como siempre Canal 10 de Telenor Siempre a la expectativa de todas las informaciones y todos los hechos importantes que ocurren en esta provincia de Duarte. En las imágenes pueden observar cómo los estudiantes enfrentan a miembros de la Policía Nacional, quienes se, quienes se encuentran a otro extremo, tratando ¿verdad? De, de controlar la situación. Eh, están mirando, analizando, eh, re, defendiéndose de todas las piedras que estos manifestantes han lanzado en esta mañana, recordamos que desde ayer los estudiantes hablaban de una serie de reivindicaciones que están padeciendo, están exigiendo para este centro, como también para el centro, eh, el Politécnico María Manuel Castillo. Pueden ver en las imágenes Nueva Vez, la policía, cómo está enfrentando a los manifestantes en esta protesta del día de hoy, frente al Liceo Ercilia Pepín, en la Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Allá se puede observar miembros de la policía, quienes también, eh, aparte de los gases lacrimógenos, también lanzan piedra a los estudiantes que han salido a protestar en la mañana de hoy. Repetimos, esta situación está ocurriendo ahora mismo en el Liceo Ercilia Pepín para todas las personas que pretenden transitar. Por esta zona, eh, mucho cuidado para el tránsito porque está completamente obstruido, eh, ya que los manifestantes han impedido el paso con, incendiando neumáticos y lanzándole piedra a los, a los vehículos que transitan por esta Avenida Libertad. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Arismendi, la antigua, desde la Avenida Libertad, exactamente a la altura del Liceo Ercilia. Pero Pantil. le entraron a Pedrada ahí, a los reporteros. Sí, sí, claro, imagínate. O sea, eh, donde no se no están sanificando disturbios, sí. como ustedes pudieron ver, gomas encendidas, piedras, eh, también eh, la policía responde con gases lacrimógenos. Bueno, ellos están pidiendo desde ayer una serie de reivindicaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero hay que decir a, a, a los manifestantes que el hecho de que ellos estén pidiendo o reclamando eh, eh, reivindicaciones, reivindicaciones no le da derecho a ellos agredir a las personas no, por ejemplo, no, claro ahí nosotros no. hemos visto que agredieron a, a, a nuestro reportero sí. y a nuestro camarón, pues, eso no le da derecho a ellos no, claro. eh, a actuar de manera agresiva no, ni a quemar eh, con un carro, personas, romper un ni cristal ni siquiera impedir el tránsito nada de las personas, porque hay un derecho fundamental que se está conculcando ahí wow. De mañana